Hola, ¿cómo están? En este video les voy a enseñar un lock de trap de bajo para que lo descarguen y que lo usen en su tema musical. Bueno, en el link del video les dejo para que lo descarguen. Bueno, y aquí les voy a enseñar cómo suena estos bajos para que lo usen. Bueno, espero que le guste.